bienvenidas al programa de hoy. Esta noche hablaremos de la nueva reforma laboral que nos han impuesto a la clase trabajadora y de cómo no es como lo que nos han querido vender. Para ello tenemos esta noche a Desiderio Martín, de la Escuela de Formación Confederal de Eladio Villanueva. Muy buenas noches, Desi. ¿sí? Hola, buenas noches. Y también a Yolanda García, portavoz de las Kellys de Benidorm. Muy buenas noches, Yolanda. Buenas noches. Como ya sabéis, seguimos manteniendo la distancia de seguridad en el plato y por eso estaremos en videoconferencia con Coral Jimeno, abogada del Gabinete Jurídico Confederal de la CGT, y con Antonio Seoane de Juezas y Jueces para la Democracia. Recordad que podéis participar esta noche con el hashtag rntvNoReforma. También estuvimos en la concentración frente al Congreso de los Diputados el pasado jueves y hemos hablado con algunas de las participantes.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 Muy ben, muchas gracias, compañeras. Eh, Desi, a grandes rasgos, ¿en qué consiste la nueva reforma laboral? La nueva reforma laboral, a grandes rasgos, consiste en, en un ajuste de las relaciones laborales con respecto a lo que los mercados, tanto privados como públicos, es decir, el sistema capitalista en su modelo de relaciones laborales o de relaciones industriales, necesita. ¿Por qué digo esto? Porque no es ni más ni menos, los aspectos que se tocan tienen mucho que ver con el tema de lo que es la gestión de la mano de obra, no de horas sí, y, y no solamente con la reforma del PP del 2012, que es una reforma absolutamente incivilizatoria, sino desde el año más o menos 84, en donde se estructura el mercado de trabajo en función de una gestión muy flexible de la mano de obra. Entonces, lo que hace esta reforma es tocar la entrada, es decir, en los contratos, sobre todo en los llamados contratos temporales, luego podremos entrar, además, Antonio, Imagino que nos hablará de ellos al respecto de que es lo que se cambia, si realmente estamos ante la estabilidad del empleo o no estamos ante la estabilidad del empleo y que el contrato indefinido sea el único contrato que va a prevalecer como nuevo paradigma, según dice en la exposición de motivos, el Real Decreto 32, me parece, dos, 2001. Se toca también el tema de las de la permanencia en el trabajo, de las condiciones de trabajo, cómo se organiza ese trabajo y no se toca y, y se toca también todo el tema de la negociación colectiva, así como al mismo tiempo hay un capítulo muy especial dedicado a lo que es la gestión flexible o lo que hasta ahora hemos denominado los ertes, los expedientes de regulaciones temporales de empleo o bien los eres a través de diferentes mecanismos. Eso es lo que toca y eso es lo que aborda, Pero, otra cosa es lo que consigue. Yo creo que eh, hay que entramos en un posicionamiento, es decir, que si bien estos tienen la legitimidad para negociar, porque así se lo da la ley, es decir, que si es cierto que representan simplemente al 8,5% de la afiliación, pero no es menos cierto que son los más votados, comisiones obreras y UGTI, y según nuestra Constitución, en concreto, son los más representativos y la Ley de Libertad Sindical. Entonces, lo que han hecho en ese diálogo social es lo que llevan haciendo durante pues, la friolera de cuarenta y tantos años, casi cincuenta y tantos. Es decir, no se hace ot otra cosa que ordenar las relaciones laborales para meter a la clase trabajadora sus derechos, intereses, todo lo que queramos llamar, dentro de los órdenes económicos y dentro de los límites que el poder económico, es decir, el empresariado, el capitalismo quiere. Eso es lo que contiene esta reforma, más allá de toda la retórica y todas las soflamas que se nos presenta como un paradigma de que va a cambiar el paradigma. Luego también habrá tiempo para avanzar eso. Eso es lo que toca la reforma, es decir, adaptar la gestión de la mano de obra en sus condiciones de la entrada, en la contratación, en la permanencia, quién organiza el trabajo, cómo se organiza el trabajo y en la salida, es decir, quién tiene posibilidad de despedir o no despedir. Eso no toca nada. Yolanda, como camarera de piso, ¿en qué os beneficia esta reforma? La verdad es que hemos intentado buscar en qué nos beneficia y es difícil de responder porque creo que no nos beneficia absolutamente en nada. ¿no? De lo que sí puedo hablar es de lo que nos siguen ignorando y perjudicando con esta, con esta reforma. ¿no? El Gobierno pues, se ha escudado en aplicar la subida salarial a las compañías externalizadas para equiparar el salario de la externa con el salario eh, propio de los convenios del sector de hostelería pero en realidad no es una subida, es lo que, los que, lo que les tendrían que pagar si estuvieran legalmente, si no fueran eh, cesiones ilegales de trabajadores o, no estu o estuvieran contratadas directamente por el hotel, que es lo que deberíamos de estar porque somos el departamento estructural por lo que funciona esa propia empresa. ¿no? Al final, nosotras eh, creemos que es una burla a, a, a, la a la reivindicación más histórica que llevamos las camareras de piso, la asociación Las Kellys de todo el Estado, que es la reforma del artículo 42.1 relacionado que además es un acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y PSOE, ¿no? Para en su artículo 42.1 que en ese acuerdo ellos dicen que solo se pueda externalizar actividades ajenas a la propia empresa. Cosa que nos no pueden decir que las camareras somos ajenas a la propia empresa cuando somos el departamento estructural. Y es, no lo decimos nosotras. El hotel existe porque tiene habitaciones. Eh, cuando se calcula el, el número de turistas, se calcula el número de pernotaciones. Hotel significa habitación y eh, el hotelero vende habitaciones limpias. Como consecuencia, somos el departamento estructural. ¿no? Habidas cuentas, incluso hay una sentencia del Tribunal Supremo de Cataluña, creo recordar, que las compañeras de Barcelona eh, de sí, su, eh, de Cataluña. ganaron y se demostró en el gran hotel central, un hotel muy grande, se demostró que era una clara cesión ilegal de trabajadores. Y esta sentencia decía algo importante, decía que en la vida cuenta que los artículos 41 y 43 de, de los trabajadores no fijan los límites entre la lícita contrata y la ilegal cesión de los trabajadores ha sido la doctrina juris, jurisprudencial la que ha ido cercando conductas abusivas. O sea, ¿cómo puede ser que, que un, gobierno, eh, un gobierno y unos sindicatos condenen otra vez a unas trabajadoras a ser trabajadoras de tercera dentro de los hoteles a estar lo que, lo que significa los beneficios de los convenios sectoriales propios? o sea, hay, nosotros, voy a poner un ejemplo, tenemos en Benidorm Hoteles donde hay compañeras que están contratadas directamente por el hotel y otras, y otras externalizadas, ni tienen la misma categoría profesional, porque pasamos a regirnos por un convenio de limpieza, perdón, nos hacen limpiadoras, incluso peones de la limpieza, que no sé de dónde se han sacado estas, estas historias, ¿no? Así que nosotras decimos que esta reforma legitima la subcontratación, especificando solo equiparaciones salariales, pero como he dicho, no es real porque deberíamos, deberían de estar cobrando lo mismo, pero sin aplicación y beneficios que supone estar amparadas por los convenios sectoriales de hostelería. Y bueno, pues eso, nos sentimos defraudadas porque además est estas empresas no respetan los derechos. Las mujeres que trabajan externalizadas trabajan a destajo, eso es ilegal, trabajan por número de habitaciones y bueno, eso es lo que ellos han considerado, los han vendido como que hemos tenido que llegar a escuchar como que vamos a ganar 5.700 euros más al año y con eso... Eh, nos han querido vender la moto, y no es así, porque nosotros llevamos muchos años, más de seis años, exigiendo, hemos ido a Europa, a los parlamentos a autonómicos, al Congreso, exigiendo el fin de la externalización. ¿Y qué te parecen las palabras de Yolanda Díaz, eh, argumentando en la prensa que esta reforma <risa> mejora muchísimo eh, vuestras condiciones laborales? Pues mira, te lo voy a leer porque <risa> no tengo que escribir, ¿no? Pues sentimos un sentimiento de indignación total, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, en el programa de creo que fue de, si es de Salvados, no me acuerdo, en el programa la ministra dijo: la política se basa en escuchar a las personas que tienen enfrente y que, tendrí, y que tendríamos que dar explicaciones los que no estuviéramos de acuerdo con esta reforma. Pues yo le trasladaría esa pregunta a la ministra, ¿no? Nos tendría que dar muchas explicaciones a las Kellys. En, en, en qué nos puede mejorar esta reforma que nos condena a estar fuera de las, de las propias plantillas donde trabajamos y, y que nos condena a la subcontratación y que además están legitimando una, eh, claras cesiones de trabajadores que, para, que, que incluso con la inspección de trabajo que hemos hablado muchas veces nos dice que es muy difícil demostrar conforme está la ley, es muy difícil decir que hay cesiones ilegales de trabajadores, ¿no? Esos derechos que, como ella tanto dice, que viene de una familia sindicalista, debería entender, mejorar la, eh, debería entender que esos derechos que nos niegan, mejoran las relaciones laborales. Estar amparadas en, en buenos convenios sectoriales es muy importante, y nos deja fuera de ellos. Entonces, que se cumplan todas las garantías de salud laboral, también es importante. Estas empresas no cumplen con las garantías de salud laboral dentro de los puestos de trabajo que además eh, que no cumplen y que seguimos enfermando y que cuando tú tienes que, que si estás externalizada, tienes que quejarte, no sabes a quién quejarte. porque los delegados que están dentro del hotel no te representan porque tú incluso eh, te, te, te quitan el derecho a, a, a estar representada sindicalmente en tu puesto de trabajo. Porque a mí, que la empresa tenga sus representantes sindicales, que a lo mejor yo trabajo en Benidó y la empresa está en Madrid, yo no sé ni quiénes son. O sea, te están quitando incluso el derecho a, a, a que un representante de los trabajadores, don, donde tú trabajas, donde tú fregas todos los días una habitación, tengas una representación. Entonces nos sentimos muy, muy, muy dolidas con, la, con, con las palabras de, de, de Yolanda. ¿no? Y además que... Que nos, que nos nombró en el Congreso, incluso en mis, el mismo debate de la reforma, que parecía que nos estaba haciendo un gran favor, y además es que mantuvimos con ella una reunión telemática. Eh, durante la pandemia, las distintas asociaciones de Kellys hemos hecho una plataforma, que se llama Plataforma Estatal de camareas de Piso, y mantuvimos una reunión con ella eh, este verano, año pasado, y explicándole esta situación y, y realmente nos asentía todo, o sea, nos hemos sentido como que, vamos, que nos han abierto la puerta y nos han dado un empujón y bueno, calladitas, ya llegará ya llegará vuestro turno, ¿no? En la retórica de la ley, sí os da la razón, en todo, Sí puedo hablar. <risa> no, no, perfectamente puedes hablar. De hecho, ¿por qué los empresarios, el gobierno, sindicatos y, y Bruselas están... ¿Están de acuerdo con esta reforma? Pues por una razón muy sencilla. Yo creo que eh, la historia de la reforma no puede verse simplemente por el hecho concreto de que el día 28 de diciembre se llegara al pacto, que además fue eso, el día de los santos inocentes, cuando sale la ley, es decir, el 28 de diciembre, sino que esto tiene todo un recorrido tener en cuenta que los pilares que toca la reforma, lo que decía de la permanencia, digo, perdón, de la entrada, el coste de trabajo, de la permanencia, cómo organizo el trabajo y cuáles son las condiciones de trabajo, la facilidad o peor facilidad o más dificultades para despedir. Eso ha sido los ejes de todas las reformas laborales. Eso no son políticas privativas de el Estado español, sino que son políticas comunes desde hace ya muchísimos años de lo que se denominó el pacto del euro, el pacto del euro que luego pasó a ser el pacto de estabilidad y crecimiento, que aquí nos aplicaron con mano de hierro los señores de negro, lo mismo que a Grecia, nos aplicaron todas las políticas de ajuste. Esa se basa en tres pilares, es decir, en tres pilares y esta reforma laboral venía condicionada por la friolera de 140.000 millones de euros del plan de, de los fondos europeos de generación, de los cuales 70.000 supuestamente no tienen intereses y los otros 70.000 los puedes devolver parcialmente, eso sí, a costa de endeudar a una ciudadanía que va, tenemos que pagar hasta el 2026. La componenda 23 lo dice explícitamente, el Estado español tiene que llevar a cabo una reforma laboral, lo mismo que una reforma de pensiones, mismas políticas que ya vienen desde el pacto del euro. Para todos los estados miembros, los 27 estados miembros, se basan en tres pilares. La reforma del mercado de trabajo tiene que adoptar una decisión de flexibilidad, para mejorar la competitividad de las empresas y que éstas puedan tener mayor crecimiento, etcétera. No está hablando de la mejora de los salarios, no, sino de que la mano de obra de trabajo debe ser gestionada de manera flexible para favorecer la competitividad. El otro pilar en el cual se basan que son las políticas de renta. Los trabajadores y las trabajadoras no pueden tener subidas acordes con respecto a los IPCs, por ejemplo, y entonces ahí luego se ha llevado a efecto desde hace muchísimos años todo lo que se llama la concertación en las políticas de renta. Luego, si queréis, hablamos de qué está sucediendo con la inflación ahora y los salarios que ya más o menos en la entrada. Y la otra pata estaba la reforma de las pensiones. Es decir, son las dos condiciones. Lo mismo que nos metieron cuando le regalamos a la banca los 60.000 o hasta cerca de 300.000 millones, de los cuales más de 60.000 millones ya van a fondo perdido y van sobre todo para los beneficios del Banco Santander, que han sido 8.000 y pico millones, los del BBVA 2.000 y pico, etcétera. Bueno, pues esos dineros en concreto ahora estaban condicionados a que se reformara el sistema de pensiones para llevarlo más a lo privado y no tanto a lo público, ...lo han hecho, nadie habla del pacto que también llegaron... ...comisiones sobre el UGT, las patronales con el señor escriba ...sobre el sistema de pensiones que nos condena a esas cosas... ...y estaba la reforma laboral... ...todos esos condicionantes son políticas concretas... ...que llevan utilizando la Unión Europea para todos los Estados miembros... ...claro, el tema y una de las argumentaciones que está empleando... ...este gobierno más progresista de la historia... En concreto es que el PP va en contra de la economía española y del crecimiento de la economía porque está actuando contra los intereses para que no se nos paguen los fondos europeos de regeneración. Y el votar no a la reforma laboral suponía eso. Yo creo que esos es condicionantes son los que han aparecido aquí. Claro, ¿qué es lo que reforman? Pues lo que reforman la literatura de por qué las patronales y Bruselas están de acuerdo. Lo dijo en una editorial El, el País el otro día al día siguiente concreto. decir ¿Por qué? Pues porque a mí ya me viene bien que, con, que controlen la contratación temporal, porque así no hay competencia desleal entre unos empresarios y otros, sino que todos vamos a competir en el mercado, no sobre los bajos precios, sino que ahora tú vas a tener que hacerlo sobre unos precios determinados. Si la camarera, es, luego hablamos del caso de las helis, o Antonio Sebane, me imagino que lo Dirá en un ejemplo gráfico que, que tiene, que además que es muy bonito con respecto a la aplicación, de qué convenios se os va a hacer, etcétera, etcétera. Pero si tú puedes competir a bajo coste, que es una cosa del capitalismo español, y buscar más productividad por los bajos costes, pues... Miel sobre juelas, pero claro, eso entras en competencia con otras empresas que sí cumplen o tienen suficiente fuerza sindical, contractual, que les obliga a cumplir con unos criterios de dignidad en salarios, en condiciones de trabajo, etc. Y si no, pues eso te lo tragas. Con lo cual, no les viene mal. La modificación que ha hecho, no digo que sea de maquillaje, pero el cambiar los contratos de obra o servicio no es una cuestión de estos, ya lo había dicho el Tribunal Supremo. Sí. Es decir, el Tribunal Supremo dice que para todos aquellos trabajadores de contratos y subcontratas ligados al telemarketing, es un ejemplo clásico de ello, que tú tenías tu contrato de obra-servicio mientras se acababa esa obra, te ibas a la calle sin indemnización Y ha dicho el Tribunal Supremo, no, oiga, mire usted, estos son puestos estructurales, esto es la actividad eh, estructural de la empresa, esa es la actividad, por lo tanto esos contratos de obra-servicio no tienen ni pies ni cabeza. Tampoco han hecho demasiado. Y al hacerlo por circunstancias de la producción, pues bueno, ya veremos, a ver es un fondo de saco más los fijos discontinuos, que no es mi tema, que ya lo hablarán otros compañeros y compañeras, pero que no ha variado muy mucho con respecto a ese elemento de precariedad. La precariedad no solamente está en el tiempo de duración del contrato. Ya. La precariedad va mucho más allá, va sobre todo la integridad de lo que es el contrato de trabajo durante cuando te contratan, la permanencia, el tiempo que tienen, las facilidades que yo tengo para el despido, el coste de despido, la facilidad que tengo para bajarte las condiciones. Y lo que no han tocado absolutamente son aquellos aspectos en donde la organización del trabajo y por, y por consiguiente el que yo pueda, tener trabajadores a una jornada determinada con una clasificación profesional determinada no pagarles con respecto al trabajo verdadero que hacen a pesar de la ley de retribución digo perdón de igualdad que existe de retribución, etcétera, eso no lo han tocado, es decir, todo lo que es el use variandi en la gestión del empresario no lo han tocado. No han tocado la inaplicación de los convenios, es decir, las empresas pueden seguir, tú acabas de firmar un convenio, sea de empresa o sea sectorial, y decir que yo, empresa, me descuelgo de ese convenio colectivo. Entonces, ¿para qué vale ese tipo de cosas? No han tocado el artículo 41.4, que es el de la modificación de las condiciones de trabajo, con lo cual te pueden modificar todas las condiciones de trabajo, las salariales, las retributivas, la jornada, los sistemas de turno, etcétera. No han tocado absolutamente nada de eso y en la concurrencia de convenios sigue prevaleciendo el convenio de empresa a excepción de los salarios y las retribuciones salariales que haya no han hecho, es decir en concreto lo que tenían que hacer que es eh, las causas de despido no pueden seguir siendo de voluntad absoluta y unilateral por parte, tanto los despidos individuales como los despidos colectivos, eso no se ha modificado, con lo cual ahí sí que existe una absoluta indefensión y una absoluta lesión de todos los derechos, los individuales, no solamente los colectivos, sino los individuales de ese trabajador, que se ve indefenso, porque me da lo mismo que yo tenga un contrato temporal, que tengo un contrato fijo, estable, si el empresario puede disponer, de mi mano de obra y de mi trabajo en cualquier momento, por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. O me da lo mismo haber firmado unas condiciones maravillosas de jornada, de salario, etc., si al día siguiente va a alegar inaplicación del convenio, inaplicación del convenio por causas económicas, técnicas organizativas. Es decir, no se ha tocado y por eso me remito a lo que decía la editorial del país, que era clarividente y lo que siguen repitiendo como un mantra, porque estamos asistiendo a un bombardeo de que esto es un mantra, de que es un cambio de paradigma, que es por el hecho de hacer una gran mentira que ni siquiera para la gente que tenga un análisis crítico con respecto a lo que dice la ley, no lo que dice la retórica, tengamos ninguna posibilidad. Lo que dicen es muy concreto, no se ha tocado el aspecto fundamental de lo que es la competitividad y la flexibilidad en el trabajo. Y nos ha tocado los aspectos indemnizatorios, es decir, la gente va a seguir siendo despedida, y en cuanto que el despido aquí es previsible, el empresario sabe perfectamente que le da lo mismo despedir, porque el despido solamente indemniza por la parte de antigüedad que tú tengas. Imaginaros las antigüedades que se tienen ahora, sobre todo a partir de los años 90, en los mercados de trabajo. Yo creo que eso es muy serio, y lo que no vale es lo que están diciendo en su propia retórica y en su propia retórica, y además un machaconeo, hoy hablaban en la SER durante todo el día, diciendo sí. que como cientos de miles de trabajadores, y os volvían a nombrar a las sí. que a todo eso, que vais a ganar 12.000 euros más, 13.000 euros más, por favor, haceros una hucha, porque no, ya sí. podéis meteros en una hipoteca, sí, sí. cuanto no se reconoce vuestra relación laboral directa con claro. el hostelero, o con el hotelero, o con eso, y no, eso no la han tocado. Pues siguiendo con este tema de la precariedad, tenemos con nosotros a Antonio Seoane de Juezas y Jueces por la Democracia. Eh, muy buenas noches, Antonio. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? <ríe> Me alegra mucho tenerte esta noche aquí. Eh, Antonio, ¿consideras que esta reforma, como bien decía Desi, actúa contra la precariedad en el trabajo y afirma el principio de estabilidad del y, del, y del empleo? <ríe> Bueno, evidentemente no. Ya Desi ha adelantado un poco el criterio. Pero a mí lo que más me sorprende de todo esto es que si os fijáis, eh, ni siquiera se está hablando por la prensa, ni por los políticos, ni por los sindicatos de precariedad. De lo que se está hablando y se ha hablado siempre ha sido de temporalidad, la reducción de, lo, de la temporalidad. Yo creo que Europa puso su ojo sobre la temporalidad a consecuencia del pacto de la CES. Ya sabéis el acuerdo que hubo entre en la CES y las empresariales eh, europeas en que se puso todo el, toda la carne en el tema de la temporalidad. Yo creo que están desviando la atención. El problema para los trabajadores no es tanto la temporalidad como la precariedad. En Europa se habla del, de las condiciones de trabajo decentes. Se habla del contrato de trabajo decente, que sería lo contrario de la precariedad. La precariedad es... La prestación de, de, de servicios sin derechos o con unos derechos que realmente no se pueden ejercitar, que no son eficaces. Bueno, aquí eh, hay mucha insistencia en el tema de la temporalidad y, y casi nadie ha hablado del tema de la precariedad. El problema fundamental es la precariedad, porque en tanto en cuanto no hay derechos, pues la situación eh, no, tiene, no, no se puede ni impugnar siquiera la temporalidad. Es cierto que la temporalidad incide, es uno de los factores que incide en la precariedad. Una persona que tiene un trabajo de corta duración y que se le distingue o que repite ciclos a lo largo del año, pues evidentemente no está en unas condiciones decentes. Sin embargo, yo lo que creo es que mmm, la precariedad va a ir, obviamente, a más porque no se ha tomado medidas porque tenemos un sindicalismo que quitando pues, esas grandes empresas que, tecnológicas que pagan sueldos estupendos, pues resulta que eh, el capitalismo español es un capitalismo que yo lo, llamo, lo he llamado muchas veces de perra chica, de garrafón, de botellón, porque es un capitalismo de pequeños empresarios que montan sus empresas, sus sociedades limitadas, con 3.046 euros que cuando abre la empresa ya no tiene capital y que viven pues, al... al a, viven a, a pendientes de los vientos que soplen y de si entra dinero en caja Todas estas empresas acaban normalmente en insolvencia y acaban pagando sus deudas el fondo de garantía salarial Yo creo que la, una de las incidencias que tenéis que estudiar los sindicatos Sobre todo los sindicatos mmm, combativos y los sindicatos que insistís en crear un nuevo modelo de, de, de sindicalismo, Es que la reforma laboral va a crear un nuevo tipo, está manifestando... Un nuevo modelo de sindicalismo. Es el sindicalismo que ellos llaman de concertación y diálogo, que quiere decir que es un sindicalismo que se va a ejercitar en las mesas de diálogo con la patronal. Van a montar aquí una especie de sindicato que yo llamo orgánico, ellos lo llaman de concertación y diálogo. Yo lo llamo sindicalismo orgánico porque es un sindicalismo en estrecho contacto con la empresarial para concertarlo todo. Lo importante no va a ser ya la movilización de los trabajadores, la reivindicación, sino las negociaciones y el avance pactado, lo cual quiere decir siempre controlado por la patronal. Estamos mmm, asistiendo a cómo los, los sindicatos mayoritarios, los dos sindicatos mayoritarios, están abandonando a la mayor parte de la clase obrera. No solo la han dividido eh, protegiendo los derechos de los que los que llaman ahora insiders es decir, los que están dentro del sistema sino que están abandonando a los trabajadores que están fuera del sistema las Kellys los trabajadores, los peones los temporeros, los eh, camareros eh, todo, ese, todo eso ya no forma parte del sistema, el nuevo sindicalismo se va a basar en, fundamentalmente en los planes eh, de pensiones de empresa gestionados ...por empresas y sindicatos mayoritarios. Se va a basar en los convenios de sector, en los cuales eh, prácticamente de manera absoluta son negociados por los sindicatos mayoritarios. Eh, se va a basar en la participación a la alemana de, las, eh, de los sindicatos mayoritarios en los consejos de administración, todo ello debidamente retribuido. Ya sabéis que los planes de gestiones constituyen hoy la principal fuente de subvenciones, de financiación de los sindicatos mayoritarios. Bien, estamos avanzando hacia un sindicalismo mayoritario de gestión del capitalismo en que mmm, ya se está declarando que aquí todo va a ser concertado, incluido el salario mínimo interprofesional, del cual si queréis hablamos luego, pero que eh, también nos anticipa que no se va a luchar contra la precariedad de que se va a dividir aún más a la clase obrera, se va a potenciar más a los sectores que interesan, que son los sectores insiders, y se va a desproteger en medida creciente pues, a los obreros que están fuera del sistema, los outsiders. Bien, eh, evidentemente la precariedad va a aumentar porque va a haber un abandono, eh, no solamente nos han tomado medidas contra la precariedad, sino que estamos en un sistema en que se ha perdido la, hasta la noción de la dignidad, de la decencia. Estamos recuperando conceptos eh, que son propios del siglo XIX. Eh, hablar, habíamos dejado ya de hablar del contrato de trabajo mm, como un elemento fundamental. ¿Por qué? Pues porque bueno, había unas nuevas teorías que decían, había quien defendía que, en fin, el trabajo era un lugar de encuentro en que pues, venían unas obligaciones colectivas, individuales, unos deberes, unos derechos. Se hablaba del, del trabajo como un lugar de encuentro. Pues estamos recuperando, y además con carácter progresista, un concepto tan viejo y tan subjetivo como es el contrato de trabajo. Porque el contrato de trabajo es lo que diferencia al trabajador del esclavo o del siervo. El contrato de trabajo necesita la prestación del consentimiento por parte del obrero. Quiere decir esto que se reconoce que el trabajador es un sujeto, no es un objeto, a diferencia del siervo que se transmitía con la tierra o del esclavo que era una propiedad. Bien, pues hoy hay que reivindicar el contrato de trabajo. ¿Por qué? Pues porque hemos llegado a una situación en que hemos llegado a lo que yo llamo el dictatum empresarial. Es decir, el di hay una dictadura empresarial en las relaciones laborales. No estamos ante un contrato de trabajo en que existen unas relaciones de igual a igual entre dos sujetos, el empresario y el trabajador. Estamos ante unas relaciones objetivadas en las cuales el trabajador está sometido. No hay igualdad. Hoy, reivindicar el Código Civil del siglo XIX... Resulta que es algo progresista, porque es que el Código civil dice que las partes son iguales en el contrato de trabajo. ¿Y cuál es la realidad que estamos afrontando con estos conceptos? Pues estamos afrontando la, una realidad tristísima, que es que eh, el trabajador presta su consentimiento cuando, es cuando el empresario decide contratarlo. Lo selecciona y lo contrata. El trabajador estampa su firma. Hasta ahí llega su consentimiento y su carácter subjetivo, su carácter personal. ¿Pero qué queda después? Pues el contrato se lo pueden modificar sustancialmente. Y, ya, y no ya cuento, no sustancialmente. El contrato lo puede extinguir libremente el empresario y con unas indemnizaciones ridículas que no alcanzan el daño y perjuicio que él sufre. Díganme ustedes, ¿qué queda ya de, de un contrato? Es decir, el contrato es que ambas partes se sientan y establecen unas condiciones y que lo, lo hablado por las partes es ley para ellas. Bueno. Aquí ya nos ha hablado Desi sí, de cómo eh, pueden descolgarse del convenio colectivo. No solamente pueden descolgarse, pueden modificar las condiciones, no solo las individuales, sino también las colectivas. Pueden despedir, pueden trasladar, pueden. Eh, en fin, eh, en estos momentos es evidente que no estamos en una. que reivindicar el contrato de trabajo es reivindicar eh, decencia en el marco de las relaciones laborales. Yo creo que hacia. No va a haber avances en la lucha contra la precariedad porque no interesa, porque además los sindicatos mayoritarios van a abandonar una gran, población, una gran parte de la población. Yo siempre he dicho en mi práctica como juez que afronto cada día eh, dos realidades, que el mundo del el derecho del trabajo es dual. Yo a mí me vienen Señores, esta mañana tiene un juicio de 94 euros. Un trabajador que reivindica 94 euros. Y al mismo tiempo tenemos juicios de bonus empresariales en que un señor pues, se descuelga con una reclamación pues, de 25 millones de euros. O dentro del mundo de trabajo está Cristiano Ronaldo y está también el obrero de Talleres Pepe o de Casa Pepe Comidas Caseras. bien. El, el, el sindicalismo ha roto, eh, desprotegiendo unos determinados sectores, también ha tenido limitaciones objetivas para poderlo hacer, hay que reconocerlo. Eh, ha dividido la clase obrera y esto es una de las grandes desgracias que nos está padeciendo. Creo que vamos a asistir a un mayor abandono de esos trabajadores. ¿Y crees que la Pero, reforma... ¿Crees que la reforma... ¿Que si crees que la reforma laboral invierte esta lógica y la narrativa neoliberal en las cuales se basan todas las anteriores reformas? Bueno, no, no invierte absolutamente nada. Es decir, no hay ninguna medida contra la, contra la precariedad. Lo que hay, hay mucha insistencia en el tema de la temporalidad. Y si queréis lo analizamos. Porque eh, toda la reforma que se ha hecho en materia de contratos de trabajo efectivamente tiene algunas ventajas. Por ejemplo, la reducción... ...de los contratos temporales. Pero lo que ha hecho la reforma fundamentalmente es intentar colarnos una reducción de trabajos temporales que no va a ser real. En uno de los artículos que he publicado en, tribuna, en Nueva Tribuna, lo que digo es que cuando no se puede modificar la realidad... ...lo que se hace es modificar las estadísticas y a veces lo que se hace es modificar el nombre... Aquí lo que han hecho es modificar el nombre de los contratos y modificar las estadísticas De manera que en los próximos meses vamos a ver un desceso de contratos temporales espectacular Pero que no va a responder, no va a entrañar ningún cambio para los trabajadores eh, había, un contrato, había dos contratos de formación, ahora han unificado, han creado un solo contrato formativo Pero dentro de ese contrato formativo están los dos que había antes El de formación y aprendizaje y el de prácticas con una reducción, también hay que decirlo, de la duración máxima y subvenciones totales, exención de cotización total para, eh, para eh, los empresarios. Esta reforma habría que analizarla también desde el punto de vista ese, yo no lo he hecho todavía, desde el punto de las subvenciones y las exenciones de cotización, porque hay que tener en cuenta que aquí todo el mundo se queja de que el sistema se hunde, pero cuando viene una reforma sobre otra reforma, resulta que lo que han aumentado son las subvenciones expresariales y que las empresas no coticen, con lo cual el problema se va a agravar inevitablemente. Bien, eh, los contratos temporales, lo que han hecho ha sido cambiarlos de nombre. Y ha habido dos contratos que en, contra, en concreto se han cambiado su, su, su modificación. Uno de ellos es el más famoso de los contratos, el primero de los contratos por obra o servicio determinado, que hubo en España, fue el contrato de fijos de obra de la construcción. Este contrato está absolutamente generalizado en la construcción. Todos los obreros que veáis trabajando en los andamios tienen un contrato por obra o servicio determinado. Que le llaman fijo de obra, pero no ha sido nunca fijo. Lo que era era un contrato que duraba lo que duraba la obra. ...a término de la obra, no se quedaban en la plantilla de la empresa. Era a la calle con un 8% de indemnización que establecía el convenio general de la construcción. Bueno, pues ahora dicen que estos contratos van a ser fijos. Pero se van a seguir extinguiendo a la terminación del contrato si el empresario no tiene vacante, no tiene obra... ...o el trabajador no supera unos cursos de cualificación. Bien, a la vista de esto es evidente que siguen las mismas causas de extinción de un contrato temporal para un contrato fijo y además la indemnización va a ser la misma, el 8% de lo que hubiera percibido. Evidentemente, si los contratos de obra, los fijos de obra, ahora decimos que son fijos de empresa, pues estupendo, dejamos de contabilizar estos contratos como temporales, los contabilizamos como fijos y va a desaparecer del número de contratos temporales que hay en España, que es muy importante, es una hay una tasa importantísima, excesiva de contratos temporales, todos esos contratos dejan de ser contados como contratos temporales y empiezan a contarse como contratos fijos. Pero no solo. Dentro del contrato de fijos discontinuos siempre estaban, eh, es una doctrina que crearon los tribunales de Murcia hace muchos años, pues para dar cobijo a esos trabajadores que cada año los llamaban para, la, para las conserveras. La, la conserva del tomate la conserva del melocotón pues cuando era la conserva los llamaban y cuando terminaba la conserva los echaban y sucesivamente así venía ocurriendo perdón que, que he, me he olvidado desconectar un teléfono pues qué es lo que eh, se inventó por los tribunales que este tipo de trabajadores cada año debían ser llamados, es decir, cuando se inicia la campaña del melocotón, pues se llama a los trabajadores, cuando termina la campaña del melocotón, estos trabajadores se han despedido. Eran fijos discontinuos. Estos eran los fijos discontinuos tradicionales. Ahora la nueva reforma va a asimilar a estos trabajadores fijos, y los va a llamar fijos, a los señores que están que realizan trabajos cíclicos intermitentes a lo largo del año, que no eran discontinuos. Por ejemplo... Los trabajadores de las refajas del corte inglés, a partir de ahora, no van a ser temporeros, van a ser fijos. Y van a contar como fijos. Los, los trabajadores de la hostelería que mmm, participan en los banquetes de las comuniones, ahora para el mes de mayo, todos estos trabajadores que realizan van a tener que ser llamados todos los años por 10, 15, 20 días y van a ser considerados no como temporeros, sino como fijos. Los extras de la hostelería, siempre que sean cíclicos y repetitivos a lo largo del año, pasan a ser fijos, aunque trabajen tres días. ¿Qué ocurre con todo esto? Que estamos, estamos modificando las estadísticas, estamos modificando las cuentas, estamos borrando temporeros que, es, que van a seguir siendo en la práctica temporeros. Pues Muchas gracias Antonio, la... perdona que te tenga que cortar, pero es una charla súper interesante, pero vamos fatal de tiempo... Bueno bueno, bueno, bueno, bueno. Ya te tendremos aquí otro día para que nos puedas contar todo, pero ahora lo siento mucho, tenemos que continuar con el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y muchas gracias a vosotros. Bueno, nuestras compañeras estuvieron el pasado jueves en la concentración frente al Congreso de los, de los Diputados que protestaban por esta misma no reforma laboral y nos han preparado un vídeo.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 Muchísimas gracias compañeras. decir ¿qué derechos son esos que tanto proclama el gobierno y que se han recuperado, en teoría? Bueno, supuestamente lo que ellos dicen que se ha recuperado es que estamos ante una modificación de lo que el paradigma había sido hasta ahora. Es decir, ellos hablan de un auténtico paradigma nuevo, que es que estaba basada la reforma laboral fundamentalmente, en la precarización integral de la mano de obra, y que ellos han puesto las bases de los nuevos modelos de relaciones laborales en los cuales se restituye el interés general a través de eh, la me parece que dicen textualmente en la exposición de motivos, a través de la opción de los sindicatos que van a negociar ya, que tienen posibilidad de negociar los convenios colectivos y por lo tanto la estabilidad en el empleo a través de las fórmulas, que luego nos contará Coral, me imagino, de lo que se llama la flexibilidad a través de los ERTES y, de y del mecanismo red, en concreto que eso es lo que va a posibilitar que el empresario, aquí me recuerda la película de Aranoa, que es el buen patrón, con la bondad que le va a caracterizar al empresario, en vez de despedirte, pues lo que te va a hacer es... En concreto meterte en una regulación de empleo o de jornada, en concreto que va a ser pagada, como decía Antonio Seoane, y subvencionada, sí, vamos, por todos nosotros, por los presupuestos públicos en, y el coste para ellos va a ser absolutamente cero. Es decir, ellos lo que dicen es. Dos cosas que son mentira, porque del, el hecho, vamos, yo creo que Antonio con respecto a la contratación lo ha dicho, nosotros lo hemos dicho con respecto a lo que son los derechos colectivos, de negociación colectiva, el tema de las contratas, subcontratas, la externalización, el tema de los convenios, la inaplicación, todo eso lo hemos explicado suficientemente, pero lo que ellos apalancan es que el empresario, por su buena voluntad, no va a despedir, entonces va a gestionar de manera flexible a los trabajadores y te va a ir a situaciones, bien de reestructuración de sector o bien de empresa, donde no no le va a poner en la calle, sino que le va a poner una, en un expediente de regulación temporal de empleo o de jornada. Y la trampa con el tema de la temporalidad, la precariedad, como hemos dicho, hasta la saciedad no solamente está en la temporalidad, y luego una temporalidad que tú ahora, lo que antes eran contratos temporales y que contaban ahí, pues son fijos. Dos anécdotas en concreto para que veamos las trampas. Por ejemplo, valen los contratos temporales de interinidad en todas las administraciones públicas siempre que estén ligados con fondos europeos. Como los fondos europeos tienen de vigencia hasta el 2026, a esa gente no le tienen que hacer nuevos contratos, sino que valen con los contratos de la obra o de servicio en ese caso tal, porque están ligados a los fondos europeos. Dos, los datos que dan del maquillaje de las contrataciones, hasta ahora era un 90% de contratos fijos, lo que llaman fijos, no posibilidad de despedir, que son las mismas, y contratos temporales. En enero, que la ley entra en vigor el 31 de diciembre del año 2021, en enero eh, ha sido el 15% de contratos temporales, con lo cual dicen que hemos rebajado ya la contratación temporal y el resto digo perdón, el 15% de indefinidos y el resto temporales. Hemos bajado del 90% al 80 y, al 80%. Claro, eso con las estadísticas en la mano pues es muy buena literatura y lo cuentan todos los días 100 veces en los medios de comunicación para decir que esta reforma va en el camino de modificar el modelo de relaciones laborales y meter en la senda de la estabilidad de los trabajadores. Yolanda, ¿consideras que a partir de este momento las camareras de piso vais a volver a tener todos los derechos y a volver a ser plantilla de la empresa? Pues, pues, pues no, porque realmente como se ha planteado esta reforma laboral, eh, nos deja fuera de las plantillas, o sea, como hemos dicho antes, están eh, validando o amparando una subcontratación que muchas veces es cesión ilegal de trabajadores, muchas veces no, casi siempre, porque no nos olvidemos que cuando nosotros estamos contratados por una empresa externa, multi, las de multiservicios sobre todo, que han acopado el mundo de la hostelería, era un gran pastel. ¿no? En España eh, todos sabemos lo que significa el turismo. Eh, nos, hacen, eh, nos hacen categorías profesionales inferiores, eh, nos contratan con los convenios de limpieza, no, no de hostelería. Y bueno, cuando hay un rango superior, porque fijaros, ahora por ejemplo, estamos en pleno proceso de negociación del convenio de hostelería de toda la Costa Blanca. Y claro, eh, se tenía que haber negociado, haber empezado en noviembre, pero estaban esperando a ver cómo terminaba la reforma laboral, pues ahora eh, nosotras llevamos ya cinco años en la costa blanca con la equiparación salarial o sea lo que ahora han dicho en, en la reforma ya estaba en nuestro convenio, nosotras ya pusimos el grito en el cielo en aquel entonces decían que había una ley de rango superior en que como tal los empresarios no, no iban a admitir que no se externalizaran ¿no? pues ahora, ahora les han dado la razón, eh, seguiremos igual y seguiremos eh, tanto por la, por, por la ley de rango superior como por los propios convenios sectoriales que negocian UGT y comisiones obreras y que, y que ya discutimos nosotras eh, en, en, en su día con UGT de la Marina Baixa por este tema y ahora pues van a decir, ves como nosotros teníamos razón y nos vamos a quedar otra vez colgadas, o sea, esto no va, no vamos a entrar en las plantillas porque además para el hotelero es muy cómodo, ¿Por qué? porque Porque aunque digamos que cobramos el mismo sueldo, pero el hotelero se quita, se quita, responsabilidades. Eh, si una camarera eh, de la empresa externa cae de baja, el problema no es del hotelero. O sea, tú has caído de baja porque tienes una sobrecarga de trabajo que te enferma en las habitaciones, una media de 25 habitaciones, pero como no estás contratada donde tú estás te has lesionado, pues el hotelero solo tiene que llamar a la empresa externa y decirle, mándame otra persona, mándame otra máquina, que esta se ha roto. Y entonces se, se desvincula de las bajas, se desvinculan incluso... Claro, Nosotras como asociación, que somos camareras de pisos, que ni somos abogadas, ni somos nada, hemos llegado a, a discutir con delegados de salud laboral la implantación de eh, que ellos no saben que la empresa, en temas de prevención de riesgos laborales, es tan responsable la subcontrata como, como el propio, la empresa, el propio hotelero. Y sin embargo, eh, hasta eso hasta eso pasan, hasta eso desconocen. no Entonces, nada no para los hoteleros, como he dicho, es muy cómodo tener una persona que le hace sus habitaciones, pero que no se siente responsable de ellas. Y no vamos a entrar, ellos van a seguir así. Además, ya lo dijo Garamendi, que es una línea roja. ¿Por qué? Porque aquí hay un gran negocio. Nosotros hemos dicho que la reforma de Rajoy se hizo a medida de Amancio López. Amancio López es el, el dueño de Otusa, íntimo amigo de Mañano Rajoy, el mayor la mayor empresa externalizadora de España con respecto a hoteles. Y se hizo a su medida. Y, y, y, y era una línea roja. que hay un gran negocio con las, con las multiservicios y las empresas de subcontratación. Bueno, ahora vamos a conectar con Coral Jimeno, abogado del Gabinete Jurídico Confederal de la CGT. Muy buenas noches, Coral. Hola, muy buenas noches a todas, compañeros y compañeras. Eh, esta reforma nos la están vendiendo como un gran acuerdo entre la parte social y, y la patronal, pero ¿esto es suficiente para que la aceptemos? No, por supuesto que no. Yo eh, voy a, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho con lo que ha dicho Antonio antes que yo. A ver vamos a partir de la base de que en primer lugar se ha producido un tránsito de lo que era de lo que era un acuerdo de gobierno en el cuarto punto 13 de, del acuerdo de gobierno que prometía derogar la reforma laboral hemos pasado a la modernización de las relaciones laborales y la promesa de derogar la reforma laboral contenía como objetivo recuperar los derechos perdidos por los derechos laborales que se arrebataron en la reforma de 2012 y hemos pasado al componente 23 como objetivo de la, de la modernización de las relaciones laborales que tiene como objetivo final eh, la recuperación o la estabilización de, del empleo y eh, la transformación del mercado de trabajo en un mercado inclusivo y resiliente esto no es una cuestión menor es decir aquí lo que estamos haciendo es pasar de un objetivo que era el típico del derecho del trabajo trabajo que era la protección del trabajador, es decir, la búsqueda de los derechos laborales, a poner A la norma, al servicio de la productividad de las empresas. Entonces, eh, en, este, en este supuesto, lo que, lo que está haciendo la mesa de diálogo social es mercadear, es decir, es eh, eh, lo, que, lo que hace el componente 23, es decir, llevar a cabo una… Eh, considerar el trabajo como una mercancía y negociar o mercadear eh, con respecto de las condiciones laborales. En, en el primero de los objetivos, es decir, cuando el acuerdo laboral de derechos laborales, Laborales, que conseguía eh, o pretendía recuperar los derechos laborales, eh, ponía el acento, y eso es la expectativa que hizo creer eh, este, este gobierno más progresista de la historia, en los derechos laborales. Y los derechos laborales, como muy bien ha dicho eh, Antonio Seoane no son derechos que se, que se, no es nada que se pueda negociar en una mesa de negociación, los derechos laborales son derechos y se consigue y la norma lo único que tiene que hacer es reconocer y normativizar esos derechos. En la lucha sindical todos los derechos que se han reconocido por la norma se han obtenido de la lucha sindical, de la lucha de la clase obrera en la calle, en las fábricas, no en una mesa de negociación. En ese sentido, nosotros entendemos que lo que se puede hacer en esa mesa de negociación es lo que ha dicho antes que yo Antonio Seoane, mercadear. Por otro lado, eh, en esta mesa de negociación… Es, se pueden representados se establece lo que se mantiene es la dualidad un sistema dual de, de, de, de bueno un sistema dual se está, eh, aparecen representados una única y exclusivamente Dos eh, sindicatos, los sindicatos que están a nivel más representativo, a nivel territorial, comisiones de UGT y la de la patronal, exactamente igual también, la más representativa. ¿Y esto qué quiere decir? Pues lo que ha dicho también desde un principio, que solamente está representado un sector de la, de la clase trabajadora. No están representados, no están en esa mesa los sindicatos minoritarios ni los sindicatos mayoritarios a nivel territorial, como podrían ser, por ejemplo, ELA o como puede ser AP o la CIGA… Estos sindicatos tampoco están representados, es decir, que la representatividad que existe de los agentes sociales eh, en la mesa es menor que la que existe en el Parlamento con respecto de la ciudadanía, en la que sí que están representados, eh, por lo menos en, con mayor o menor representación, pero sí está, existe una representación también de las minorías. Por otro lado, también... Eh, el acuerdo social no se ha traducido, no se hace, eh, se vanagloria mucho del, del acuerdo, pero este acuerdo social, en que ya he dicho que la representatividad de los trabajadores es menor que en el Parlamento, no se ha traducido en una mayoría parlamentaria. Eh, repárese en, en, en cómo se ha, ha salido adelante esta reforma laboral en el Parlamento, con las líneas rojas marcadas por la COE. Es decir, no se tocó una coma, no ha habido ningún debate parlamentario y, y no solamente eso, sino que ha salido adelante con un voto erróneo, con un voto de un diputado que se ha equivocado y se ha obviado y no se le ha dado la suficiente trascendencia la negociación que se ha tenido por parte del Gobierno o PSOE con UPN, es decir, eh, la, eh, abundando más en la mercadería, o en el mercachifle de que hemos estado hablando. Eh, la reforma laboral a cambio de eh, retirar la recusación de un alcalde que está acusado de, de, o por lo menos en entredicho por unas por unas eh, declaraciones eh, xenófobas y por apoyar un presupuesto una, una variación de un presupuesto de 27 millones de euros es decir que no no, le, no es esta norma a nuestro entender nace sin, legitima, sin legitimidad no se puede hablar de ningún acuerdo a nuestro entender hemos visto cómo ha el aparecido el, el mecanismo el mecanismo red ¿Qué nos, ¿Nos puedes contar eh, de manera resumida en qué consiste y cómo afecta a las relaciones laborales? Sí, el mecanismo red, me alegra que me preguntes por el mecanismo red, porque el mecanismo red, eh, como todo lo que tiene que ver con los ERTES, es como ha sido objeto de bastante poca crítica. Eh, en los medios de comunicación ninguna es decir se ha vanagloriado mucho la reforma se ha podido oír alguna otra crítica pero el tema mecanismo red y los ERTES parece que es la panacea del siglo es decir en el mecanismo red se regula en el es un nuevo artículo que se introduce el artículo 47 bis y, eh, y viene a ser o sea es como ha sido de autodenomina la norma un mecanismo de estabilidad en el empleo luego vamos a ver que no es así o sea que realmente no es así abunda en lo que se han dicho lo que se ha estado diciendo hasta ahora es decir en el maquillaje de los datos de la estadística. El mecanismo red es un mecanismo que se pone en marcha, o sea, tiene que ser activado por el Consejo de Gobierno, eh, por, perdón, por el, por el Consejo de Ministros, tiene que ser activado previamente y se hace en base a dos causas, por dos causas que dan lugar a dos modalidades de ERTES posibles, que son las que se denominan causas eh, cíclicas y sectoriales. Las cíclicas vienen determinadas por una situación de una coyuntura macroeconómica y las eh, sectoriales cuando se entiende que un sector, cuando el Consejo de Ministros se entiende que un sector, los sectores de la actividad eh, se encuentra en una situación permanente, tal que necesita que los trabajadores eh, pasen por un proceso de recualificación. Eh, este, este mecanismo se activa a propuesta del Ministerio de del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Seguridad Social y del Ministerio de Asuntos Sociales, de Economía. A propuesta de ellos se activa por el Consejo de Ministros y eh, solamente se tiene que informar, y vuelvo otra vez a lo que había dicho Antonio Seoane, solamente se, puede, se informa a los sindicatos mayoritarios a nivel de representación territorial, es decir, a comisiones y ojo. Los demás sindicatos no tenemos derecho a ser informados. Una vez que se pone en marcha este mecanismo, eh, los, no quiere decir que las empresas puedan presentar un ERTE, lo único que quiere decir es que las empresas que se encuentren afectadas por alguna de estas causas pueden solicitar un ERTE al amparo de estas, de estas causas. No voy a entrar eh, en detalles porque ya veo que vamos muy mal de tiempo simplemente decir las cosas que llaman la atención fundamentalmente de este mecanismo. En primer lugar, que las empresas se van a ver beneficiadas si ponen en marcha, si se les autoriza. Auto, bueno, en primer lugar, que este mecanismo se solicita a la autoridad laboral, en primer lugar se tramita, eh, se va a tramitar como un ERTE normal y luego después la autoridad laboral va a entender que concurren causas sí o sí, si existe acuerdo. Es decir, si existe una... Eh, vamos a dar otra vez, se le vuelve a dar otra vez eh, prioridad a los acuerdos que normalmente ya sabemos todos que vienen dados por los sindicatos mayoritarios y si hay acuerdo, se le dice que sí y si no hay acuerdo la autoridad resuelve. Las empresas se ven beneficiadas en el sentido de que, si se ajustan a este mecanismo red, se van a ver beneficiadas en cuanto a las exenciones. Eh, volvemos otra vez a lo que había dicho Antonio Sevani, exenciones en las cuotas de la seguridad social que tienen que pagar por los trabajadores que es, eh, meten en estos ERTE. Eh, estas exenciones están supeditadas, en el caso del ERTE, del ERTE sectorial, únicamente a que lleven a cabo la formación de los de estos trabajadores eh, con, a través, eh, que tienen que presentar un plan de recualificación de la forma, eh, de mismo tiempo, al mismo tiempo tienen también una serie de incentivos eh, y de incrementos en las en las cuotas también de formación. En segundo lugar, eh, bueno, simplemente está supeditado el mantenimiento del empleo durante seis meses. ¿La consecuencia de no mantener el empleo para las empresas? Pues la consecuencia es exclusivamente que tienen que devolver la cotización de la seguridad social del trabajador concreto que ha sido despedido. Es decir, que vamos otra vez a la interpretación más restrictiva y más beneficiosa para la empresa eh, que se ha llevado a cabo por la jurisprudencia con respecto de los ERTES-COVID. En definitiva, eh, nos encontramos en los trabajadores, el beneficio que tienen también, según teóricamente la ley, es que estos trabajadores que están aquí en un proceso de recualificación, de, de formación, eh, no van a cobrar el paro, sino que van a cobrar durante este tiempo una prestación que se va a sufragar, al igual que las exenciones, al igual que la formación, al igual que las bonificaciones, por un Fondo Red que se va a crear y que está surtido por dinero de los fondos europeos, por dinero de los presupuestos generales del Estado y por dinero eh, de eh, las, los excedentes de las prestaciones de desempleo. Es decir, nada va a poner la empresa. Van a cobrar durante ese tiempo de estas prestaciones y, eh, y van a constar… Vamos otra vez, volvamos al maquillaje de lo que había de los datos, van a constar como trabajadores ocupados, pero, sin embargo, no van, a, no, van a, no van a contar efectos de jubilación este tiempo. Bien, ¿esto constituye un verdadero mecanismo de estabilización de empleo? Pues no, no lo constituye. No lo constituye, en primer lugar, porque no establece ningún tipo de prioridad aplicativa, eh, como se establecía, por ejemplo, en el artículo 2 de la, de la Ley 8 barra, de la Ley 8 barra 2020, sino que las empresas, si quieren, pueden acudir a este mecanismo red y, si no quieren, pueden despedir y acudir a un ERE, eh, puesto que también lo pueden incluir dentro de las causas productivas. En segundo lugar, además, le despido en el caso de que tengan a estos trabajadores en el ERE, les sale prácticamente irrisorio, porque ya hemos dicho que solamente tienen que devolver, si no mantienen la cláusula de estabilidad de empleo, solamente eh, la cotización de trabajador despedido. En tercer lugar, además de todo esto, no se asegura la recolocación de los trabajadores, por lo que un ERTE sectorial, a nuestro juicio, o la interpretación que, que yo hago, es eh, una especie de reconversión industrial o reconversión tecnológico digital, es decir, las causas de, este, de estos ERTES son causas tan, a, tan poco concretas que, que tampoco se pueden fiscalizar, pero si vemos lo que es un ERTE sectorial, es decir, sectores de actividad en los cuales eh, se necesita una recualificación de trabajadores, ¿a qué suena? Pues se suena a mí personalmente y a los que peinamos ya algunas canas a los eh, expedientes de… de, de, de reestructuración de empleo de los años, de los años 80 por, por mor y por mandato de, de Europa, como ahora es por mor y por mandato de Europa. Es decir, que concluyendo, en realidad en lo que nos encontramos es ante una situación, bueno, también tengo que decir que eh, en, este, en, este, en estos procedimientos realmente la empresa no pierde nada, es decir, la empresa se le va a dar dinero de los fondos europeos para que lleven a cabo estos procesos tecnológicos digitales de reconversión, se le va a dar dinero para que tengan ERTE a los trabajadores que no le cueste nada, que, se, que tengan exenciones fiscales, no, tiene, no les sale más caro despedir a estos trabajadores que la mayor parte de ellos Seguro que, tal y como ha dicho eh, SEOANE también, serán los trabajadores o bien mayores de 50 años, que seguro que les es más difícil incorporarse a esta, a esta nueva revolución tecnológico-digital o trabajadores más, pre más precarios, se van a ver al final en la calle por exactamente el mismo precio eh, que, que estaba establecido para los seres, es decir, por 20 días de salario, máximo 12. Con lo cual, la empresa es la que gana y el trabajador no gana absolutamente nada, sobre todo los trabajadores. Más precarios, al contrario, yo entiendo que se avecinan eh, se avecina reducciones de plantillas, maquilladas, eso sí, eh, por el fondo red o el mecanismo red eh, durante el tiempo que permanezcan en, en, er, en estos ERTES. Pues muchas gracias. No sé si estoy corriendo mucho, me estoy explicando sí. porque me doy cuenta de que vamos muy justos y no sé. Sí, pero no, ha quedado todo muy muy claro, de verdad muchísimas gracias Coral por explicárnoslo todo también, por estar y por estar estándose con nosotros, que nos gustaría que estuvieras aquí Vale, a mí me gustaría mucho más, ya sabes que yo me lo paso muy bien con vosotros, presencial por supuesto, yo creo que ya lo comentaba al principio Antonio, creo que si sí, sí, formaría parte casi del cupo de estos trabajadores de los ERTEs Mecanismo Red para ser despedidos por su inadaptación a las tecnologías o por tecnologías obsoletas o sea, que... Gracias a vosotros por invitarme siempre. <risa> Esperamos verte aquí pronto. Eh, como todos los meses, eh, Bea nos ha preparado eh, el Briconsejo pues, para actuar sobre este tema. Hola a todas y bienvenidas al Briconsejo.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 Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima. Eh, muchas gracias, Bea. Eh, Yolanda, ¿qué importancia tiene el sindicarse en tu gremio? ¿Ponen algún tipo de traba cuando os organizáis? Sí. Bueno, sindicarse eh, realmente es esencial, ¿no? Porque es, tú tienes que hacer la fuerza dentro de la propia empresa donde estás trabajando, ¿no? El, el problema es que, aparte de que está copado por los dos sindicatos mayoritarios, por ejemplo, si estás externalizada no tienes derecho, entonces tienes que hacer secciones sindicales dentro, dentro del propio hotel. ¿no? Y, y eso trae unas consecuencias, como les ha pasado a las, a las compañeras de Barcelona, que han creado un sindicato propio, el Sindiquelis, y han hecho secciones sindicales dentro de, de los hoteles y han habido despidos, han habido amenazas, han habido persecuciones, pero incluso eh, amenazas dentro de los, de los dos propios sindicatos mayoritarios que están trabajando en vez de apoyarse. ¿no? Al final, pues eh, es duro, ¿no? es duro resistirlo, porque, porque si tú ya no solo tienes que luchar contra, contra las condiciones laborales, sino contra los que se creen eh, que tienen la hegemonía de la lucha pues al final es muy triste, ¿no? Y esa pregunta también me preguntaba si, si nos ponían trabas. Pues fíjate, nosotras simplemente como asociación hemos recibido muchas trabas. Nosotras cuando hacemos asambleas de, la, de las asociaciones o hacemos concentraciones, muchas compañeras han puesto en el, en el comedor de personal un cartel que ponía asamblea de las Kellys, eh, ven a escucharnos, ven a participar o, o concentración delante de este hotel, porque hemos hecho concentraciones delante de este hotel, han ido y han arrancado han arrancado el papel donde, donde nosotros lo poníamos y al lado había un calendario de UGT, ¿no? de laboral, y por ejemplo, eh, compañeras que les han dicho aquí venís a trabajar no a pensar cómo se puede decir eso pues las gobernantes que es, las gobernantes es nuestra jefe directo que ya lo dice la palabra la que te gobierna decir aquí no sois kelly's aquí no tú aquí no has venido a pensar dedícate a limpiar habitaciones no o incluso negarnos participar de las mesas por el diálogo social de turismo que lo hemos pedido eh, en la generalitat valenciana las, el otro día se compusieron las mesas por el diálogo del turismo donde está eh, el gobierno, la patronal, UGT y comisiones, hablan de nosotras, pero sin nosotras, ¿no? Fijaros, una curiosidad que os voy a decir, al principio de empezar a organizarnos, a autoorganizarnos y a salir, nos han llamado Kelly rocas, nos han dicho que estábamos haciendo escraches, pues sí, porque nos plantábamos delante del hotel señalando, ¿no? Eh, un buen día salió el jefe el presidente de la patronal hotelera, Osbeck, de la Comunidad Valenciana, diciendo, estas señoras, ¿qué están diciendo que quieren? Yo no tengo problemas con los sindicatos. Ahora, que vienen a contarles? Que hablen con sus representantes. O sea, a mí como sindicalista eh, mayoritario que copan la, la hostelería, me daría vergüenza que eh, un señor de la patronal diga, que, que con ellos se llevan muy bien y que estas señoras son poco más que unas histéricas que no saben qué hacer con su tiempo. ¿no? Pues sí, hemos sufrido todo, todas esas trabas de, de no dejarnos hablar en los puestos de trabajo, de no... Eh, cuando a veces hemos ido a repartir, incluso para una concentración, hemos ido a repartir papelitos a las 6 de la mañana a la puerta de los hoteles, porque eso es acción directa, ¿no? y las compañeras se han metido el, pa el, el papelito en el uniforme en el, que ahora lo intentaré repartir en el, en el vestuario pero que no me vean la gobernanta que reparto esto porque como no mena las Kellys a la asociación pues menuda bronca me voy a llevar eh, Desi hemos visto que realmente no se ha recuperado ningún derecho importante eh, a grandes rasgos eh, qué deberíamos hacer para recuperarlos pues eh... Yo creo que la palabra recuperación es, es la clave, La recuperación de los derechos significa que hemos perdido, si tenemos que recuperarlos significa que hemos perdido. La historia es verlo un poco de por qué los hemos perdido. No ha sido lo mismo, los hemos perdido por dos razones que son fundamentales. Primero, porque hemos fragmentado a la clase obrera, es decir, a los y las trabajadoras, las personas trabajadoras están fragmentadas, no todos tenemos los mismos intereses, no es lo mismo los intereses de un trabajador de una contrata que no depende de un convenio, digo por ponerlo en la situación actual, que no depende del convenio de la principal, si trabajas para Iberdrola, trabajas para Naturgi, trabajas para cualquier gran empresa o gran hotel, etc. Los trabajadores tienen diferentes estatus, con lo cual tienen diferentes derechos. Los trabajadores pueden ser despedidos con una facilidad que cada vez es mayor. Más facilidad en aquellos trabajadores y trabajadoras en los cuales son temporeros o temporales, etc. No hablo ya ni siquiera de los migrantes, sino de los trabajadores que el 70 y pico por ciento de los trabajadores trabajan en sectores que están fuera del sistema, es decir, que no están protegidos, que no tienen condiciones de fijo ni condiciones dignas. Eso ha sucedido desde el año 76 hasta aquí. el año 76 teníamos derechos, por ejemplo, el derecho a no ser despedido sin causa. Y si te despedían en el 76 con unas relaciones laborales predemocráticas, que todavía no había salido el Estatuto de los Trabajadores. Si te despedían... La opción de readmisión, aparte de darte una pastaza, es decir, dependía de la empresa, podía llegar hasta los 60 días por año sin límite, etcétera La opción de readmisión, si el despido era injusto, no había despido sin procedente ni nulo, sino injusto, no ajustado a derecho, le correspondía al trabajador que era la víctima. Hoy, no sé cuántos miles de años, en concreto, te pueden despedir por cualquier causa, vale lo que diga el empresario, con respeto, y te lo lleva a efecto, y te dará una indemnización que ahora, más o menos, hoy no podemos hablar del coste de los despidos, cómo han ido bajando de eso, pues no puede llegar a los 20 o a los 30 días como máximo, si contamos con todo ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué perdemos esos derechos? En el 76, de la etapa que va del 76 al 80, las movilizaciones eran... Bestiales, bestiales me refiero a bestiales, es decir, no a, y la huelga era ilegal, en el 76 hasta el año 77 la huelga era ilegal, los trabajadores teníamos una cohesión, una unidad y una solidaridad y cuando una empresa saltaba, bien por su convenio, bien por el convenio del sector, saltaba todo el sector todas las empresas, sí, claro. es decir, si en un hotel en concreto había un problema porque despedían, porque no sé qué, porque había unas condiciones, eso digo por referirnos a hostelería, que es sí. donde trabaja la compañera, aunque no está reconocida como hostelería, sino como personal de limpieza, todo el mundo saltaba, claro, el conflicto es la única garantía de derechos, no la norma que te pone ahí, la norma lo que refleja son los contrapoderes que hay, esta norma no podía reflejar sino la gran derrota que tenemos los trabajadores, porque hemos renunciado, nos han individualizado, nos han fragmentado, y cada vez el miedo actúa, lo que contaba ella, de que no me vean con el papel de que soy de una trabajadora de las Kelly, no lo encontramos en todos los sectores precarizados. Es decir, el miedo sirve como un factor de estabilización. Cuando un agente, llamado sindicatos mayoritarios o agentes sociales, que además son funcionales para la economía, no basa los derechos en el conflicto, sino lo basa en la concertación y en el diálogo, estamos dentro del mundo de lo posible y del posibilismo. Estos han firmado lo que han firmado. Mañana, eh, escuchaba unas conversaciones ayer, que hice un programa telediario, uno que estaba bien eh, con respecto a los datos, y entonces decía, bueno, ¿qué va a pasar ahora con la inflación? Con la inflación, que es terrible porque los convenios colectivos, como bien se decía en la introducción, simplemente son 535.000 personas que van a poder recuperar un poco de poder adquisitivo, porque son las únicas personas que tienen fijado cláusulas de revisión salarial según el EPC. Bueno, pues todos los agentes, habló Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras y el representante de la COE, están de acuerdo en una cosa, Vamos a pactar unas políticas de renta en dos a tres años para no causar más inflación y para que los salarios no recuperen eso y luego causen una inflación que va a disminuir la competitividad de las empresas, etcétera etcétera ¿Están de acuerdo? Esa es la concertación social y ese es el tipo de sindicalismo. Si los trabajadores seguimos presos, presos de esta cultura de la concertación, la decadencia y la precarización aumentará y aumentará más. Ya no solamente en un 14% de trabajadores y trabajadoras pobres que hay, pobres, reales, decir, que tienen empleo y no llegan no. a una condición de un salario que, le, que no sea caracterizado como pobre, sino que cada vez el desplazamiento va a ser mayor a una parte muy mínima de trabajadores muy protegidos, representados fundamentalmente por los sindicatos mayoritarios, por los sindicatos mayoritarios estos que son de la concertación social, y el resto de trabajadores vamos a tener problemas. Es decir, solo se puede recuperar derechos en el conflicto, o lo que CGT lleva, la, es decir, la calle es la única garantía de los derechos. Como cada mes, eh, las compañeras han preparado un repaso sobre los acontecimientos y eventos que tendremos en los próximos días. Desde la Secretaría de la Mujer de CGT en Castilla y León se ha convocado el quinto certamen de poesía social Mujer, Voz y Lucha Escanea el código QR para ver las bases Podéis presentar vuestros trabajos hasta el 16 de abril Desde No Somos Delito y junto a muchos colectivos y organizaciones amigas se ha convocado una manifestación el día 13 de febrero a las 12 horas desde la calle Atocha hasta la Puerta del Sol con intervenciones de diversos colectivos y actuaciones musicales hasta el día 25 de febrero se están realizando unas jornadas con el título Clase Obrera, ciclo sobre el sindicalismo de ayer y hoy, en la sede de la Confederación General del Trabajo en Valencia. Más información en la web de CGT del país Valenciá y Murcia. El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y bajo el lema Juntas y en Lucha contra las Desigualdades, la CGT os invita a participar en los actos convocados en los diferentes territorios. Anímate y participa en este día tan reivindicativo. Muchas gracias a las invitadas por venir hoy y a vosotras, por supuesto, por, con por conectaros desde casa. Recordad que tenemos un nuevo programa de libre pensamiento el 15 de este mes... Nos, eh, el día 22 volveremos con Rojo y Negro en lucha y nosotras nos volveremos a ver el 15 de marzo. Salud y hasta la próxima. Y antes de irnos vamos a dejaros con un breve vídeo de nuestro pueblecito ruesta.